Oh, <laughs> my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 Dicen que han sido bancadas por empresas, sin embargo no informan cuáles son las, esas empresas. Y vos calcular que hay que, que hay que pagarle a una empresa que se llama MOT, eh, prácticamente para poner un carrito de comida, te cobran 350 mil mangos por cinco días. ¿Cómo? Eh, 350.000 mangos... Pero un carrito... Por cinco días, más o menos, tenés que pagar esa tarifa, con lo cual van a hacer una